Y... bueno, ¿dónde nos hemos venido? Eh, estamos en Las Menas. En Las Menas. Las Menas, que son las madres de las Meninas. Termino municipal de cerón. de cerón. A ver, nos hemos venido a hacer un Magosto el fin de semana. ¿De Cerón? Sí, sí, Cerón. cerón. ¿No es Fijola? No, no es cerón. Bueno, pues Serón. Bueno, en Almería. Bueno, tenemos que ir, vamos un poco desorientados. Entonces nos hemos venido, que vamos a hacer una ruta minera, ¿no? Con espíritus y con cosas así. Sí. Creo. Y nada, yo la vamos a enseñar a ver qué os parece y, y nada, hace mucho frío aquí, bueno, no hace frío, Hoy no hace frío, hace frío por la noche. Y nada, luego os pondré ahí para que veáis cómo es el otoño almeriense en la sierra. ¿Eh? Bueno, venga, que ahora subo más cosillas. es la historia de esta casa, la número 19 Bueno, pues cuenta la leyenda que en una de estas casas no eh, dice que falleció es, pues, una empleada del hogar. Una, una chacha, vaya. Una y, limpiadora. Y, y al parecer eh, el espíritu sigue, sigue habitando en estas casas. ¿Y qué hace el espíritu? Cuenta la mala lengua, que, que la, las camas <risa> parecen hechas. La... Alguien lo tiene que hacer? Se, mueven, se mueven los objetos y... En mi este casa caso. también yo dejaba la cama sin hacer Y luego cuando volvía siempre parecía hecha No sé quién la hacía sí, pues Dicen las malas lenguas mal. que era mi madre Pero no pues lo sea, sé Será el mismo fantasma que se trasladaría ahí O sea, es un fantasma de los buenos Pero que se cuente, eso se, se sí, corre es la que voz que por ahí Cuenta la leyenda que, que sigue vivo el espíritu Aquí en estas casas Vamos a tocar ahora ¿Quién vive ahí? Está Bueno, nos hemos colado, que no deberíamos, pero bueno. Esto no voy a poner. José, cae ahí detrás tuya. Qué, qué tontería, tío? <risa> sí bueno, José un valiente y se va a entrar en el pabellón de los obreros ¿Qué miedo? Cuentan aquí una leyenda que los días de todos los, los que santos salió? Que el día de todos los santos eh, Se oye en una ermita que hay aquí a un kilómetro y medio Repicar la campana eh, No da dan miedo Repicar la campana llamando a la gente de la que ha habido un accidente en la mina, ¿no? Porque aquí antes, cuando había un accidente en la mina, tocaban la campana y salían todas las mujeres para ver si el que había fallecido a su marido o no. Mira un fantasma. Ahí está, mírale. Ahí, hoy. Y lo mejor de esto, que es pues, el tinto de verano que tenemos aquí, el tubico de cerveza y las tapillas. nos hemos metido carne con tomate y llega habichuelas. ¿Qué ¿Habichuelas? Son habas, ¿no? Habas con jamón. Habas, habas con jamón, habas con jamón ver, señores.